Diálogos íntimos con Jesús. Desde hace algún tiempo, acudo a una pequeña congregación de hermanos que decidieron crear una iglesia diferente a las tradicionales. Ni siquiera sé por qué acudo, pues mi fe es muy débil. Quizás sea porque son gente muy abierta y con ideas muy liberales sobre religión, pues para ellos, lo más importante es la sinceridad y el amor. Predican a Jesús de tal forma, que uno se siente cristiano. Dicen tanta verdad, que uno acaba convenciéndose de lo importante que es ser creyente en estos tiempos de intolerancia ciega. Y no es solo por la verdad que predican, sino también por el calor con el que te reciben, y te tratan. Son apasionados, tolerantes, y muy inteligentes. Quizás su mejor virtud sea lo dinámico que son a la hora de trabajar con la gente, pues conocen y están dispuestos a tocar los temas que hagan falta tocar y lo hacen sin ningún perjuicio religioso. Hoy he acudido al culto, y la gracia de Dios parece que ha sido derramada en la pequeña congregación, al menos eso me ha parecido notar por la felicidad de los asistentes. El gozo que se recibe diariamente en esta pequeña iglesia no puede pasar desapercibido. Aún así, los hermanos declaran que hoy nos ha visitado el Espíritu Santo. Aunque yo, naturalmente, tengo mis reservas sobre la supuesta manifestación del Espíritu. Ya que no soy demasiado creyente. Aún así, no puedo negar la clara evidencia que he notado en los fieles asistentes. No sé por qué, pero hoy el pastor ha estado más brillante y más apasionado en la palabra predicada, y he podido notar un calorcillo que me invadía todo mi ser. Puede que sea por la pasión con la que ha predicado el pastor a Jesús crucificado. Me haya emocionado un poco, no lo sé. También los hermanos de la congregación, han sentido algo extraordinario. Solo hay que ver sus caras radiantes de felicidad, para que uno, se dé cuenta que algo muy especial ha ocurrido. Todos hemos participado en el culto que, se ha ofrecido al Señor. Unos, a través de cánticos y alabanzas. otros con oraciones y peticiones por los enfermos del mundo. Y todos, batiendo las manos al ritmo meloso de los cánticos de alabanza. Una vez que el pastor, ha terminado de administrar el culto, todos salimos contentos y felices. En la calle aún siguen estando los rostros iluminados por la presencia recibida de Dios. Es como si el culto no hubiese terminado, y continuara en la calle por la bendición y la fuerza espiritual con la que el pastor ha traído la palabra, pues nadie desea separarse e ir a su hogar. Todos los hermanos, tienen necesidad de comentar su experiencia recibida en el culto, pues todos creen haber sido visitados por el Espíritu Santo. Todos están henchidos de gozo que solo el Espíritu de Dios, puede entregar a los creyentes obedientes a su palabra. Los hermanos y las hermanas muestran su gozo, abrazándose los unos a los otros con la unidad que el pastor enseña en el cuerpo de Cristo. El pastor está radiante y feliz al comprobar las manifestaciones de amor entre los hermanos. Todos le rodean, y estrecha su mano con calor y cariño en perfecta hermandad, pues todos le muestran su satisfacción y gozo que han sentido por la palabra predicada y aún sintiéndose muy feliz por las emotivas manifestaciones de los fieles, el pastor no puede estar toda la noche atendiendo a sus feligreses. E incluso sintiéndose invadido de gran gozo y felicidad, debe separarse de los hermanos para atender también su hogar. Y así, con ese gozo en el corazón, al pastor no le queda más remedio que despedir a la congregación para que cada familia vuelva a sus domicilios no antes de recordarles que mañana se celebrará nuevamente culto a Dios. Y con esta recomendación, cada familia se dirige a su hogar bendiciendo al Nazareno. Por mi parte, yo también regreso a mi hogar, invadido por esa nube de gloria. ¿O esa emoción? Ciertamente no lo sé. ¿Pero qué más da? La cuestión es lo que se siente. Lo que importa son los sentimientos que afloran a flor de piel el calor que, se siente entre los hermanos de la congregación. ¿Y qué importa a todos los demás? De camino hacia nuestro hogar, mi mujer viene agarrada a mi brazo, mientras mis hijos caminan tras nosotros. Y pienso que es una gran bendición de Dios tener unos hijos tan maravillosos que creen en la verdad de Jesucristo, pues los vicios de este mundo, somete a mucha juventud en personas amargadas enganchadas en la droga, cometiendo delincuencias juveniles. Y más que personas, parecen seres sin voluntad, guiñapos en los vicios del mundo. Son alrededor de las 10 de la noche cuando llegamos a nuestra cercana vivienda, y mientras mi esposa prepara la cena, cantando cánticos al Señor, yo salgo al balcón para contemplar las estrellas. Observando el cielo cuajado de brillantes estrellas, se me antoja un pañuelo aterciopelado lleno de puntitos luminosos, que no se de hacerme guiños. Apreciando domingo el inmenso y grandioso firmamento cósmico, siento la grandeza de la creación de Dios y me doy cuenta de la gran misericordia de ese Dios que nos predica nuestro pastor. Me siento tan pequeño contemplando ese mar de estrellas, que si no fuera por lo que nos enseña nuestro pastor de la gracia de Dios para con los hombres, creería que el hombre no es más que un parásito encima de la tierra. Pero sé que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y esto me hace entender que el ser humano es la corona de su creación, con la que Dios ciñe su cabeza. Pues ¿quién de las criaturas creadas podría admirar tanta belleza creada por Dios? Solo los seres racionales e inteligentes lo pueden hacer. Pues nada existe si el hombre no lo contemplará y lo divulgará. Y esta es la inmensa creación de la gloria de Dios que los hombres, seres racionales, admiren y puedan dominar la perfecta creación que dios puso en sus manos naturalmente sin olvidarse que el hombre también forma parte de la creación de dios O, oh, si mis hermanos de la congregación comprendieran la perfecta ciencia de dios pero no todos la pueden comprender ni sentir lo que siento yo admirando el orden cósmico y no es por ser más inteligente o más sensible que ellos Sino porque algunos, no han podido recibir el instrumento cultural suficiente para comprender la obra visible de Dios. Cuando más ensimismado estoy en mis pensamientos, mi esposa me saca de ellos anunciándome que la cena está servida a la mesa. Yo, echando una última mirada al inmenso firmamento, me dirijo hacia la mesa que sentados alrededor se encuentran todos mis hijos esperándome que la bendiga dando, gracias a Dios por los alimentos recibidos. Y bendiciendo a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, doy gracias por esta gran felicidad. Ya que no existe mayor, gozo para un padre, que tener a todos sus hijos salvos, y sanos alrededor de la mesa familiar. La cena transcurre alegre y feliz. Los comentarios sobre lo ocurrido en el culto, son inevitables mis hijos me acribillan a preguntas relacionadas con los misterios del reino de Dios preguntas que yo responder según lo enseñado por el pastor de la congregación que por cierto no es mucho lo que les puedo decir por lo poco que he entendido aún así puedo salir del paso sintiéndome feliz de que mis hijos se interesen por la verdad de la verdad de Jesús la cena ha sido deliciosa no tanto por los ricos alimentos que hemos tomado, sino por lo didáctica y amena que ha sido para todos nosotros. Pues no existe mayor felicidad que poder comunicarte con los tuyos. Una vez que hemos terminado de cenar, nos sentamos a ver la televisión, sobre todo yo para oír las noticias. Y lo que se dice en las noticias es triste y desalentador. El mundo entero está sufriendo violencias, robos, estafas corrupciones, violaciones y asesinatos, guerras, hambre, enfermedades y sequías. Esto me hace pensar en los mensajes que el pastor de nuestra congregación nos predica sobre la paz del mundo y sobre las violencias que se manifestarán en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Y me doy cuenta que el mundo solo puede tener la paz en Jesús, ya que si todos fuéramos cristianos, según el Evangelio de Jesús, en el mundo habría verdadera paz. Por eso creo que la única solución para el hombre, es ser auténtico cristiano. Son más de las doce cuando decidimos acostarnos. Dos de mis hijos, se quedan aún viendo la televisión. Mi mujer hace rato que se acostó, y el sueño la ha rendido. Yo me encuentro acostado a su lado, tratando de coger el sueño, pero las imágenes, y las malas noticias de la televisión, me han quitado el sueño. Al lado derecho de mi cama tengo la ventana medio abierta por donde no ceso de mirar el cielo estrellado, y viéndolo pienso. ¿Será verdad lo que dice el pastor sobre Jesús? ¿Habrá existido un ser tan maravilloso? ¿O será una utopía más inventada por el hombre? Oh Jesús, yo quisiera creer en ti como cree el pastor de la congregación. De pronto algo sucede, parece como si mi dormitorio comenzara a iluminarse. Millones de diminutos puntitos luminosos, entran por mi ventana, y yo no puedo creer en lo que estoy viendo. Con mi mano me restriego los ojos pensando que mi cerebro está alucinando, pero no logro borrar la visión que ven mis ojos. En medio del dormitorio, veo cómo se está formado una especie de figura éctrea, que a pesar de todo, no logro saber de qué, o de quién se trata. No sé, si es un fantasma, o se trata solo de la luz que toma forma muy confusa, y sin rostro. Millones de diminutos puntitos de luz de todos los colores, zigzaguean alrededor de la brillante luz blanca que forma la extraña figura. Vuelvo a frotarme los ojos por comprobar, si con ello, se desvanece de mi vista, pero la brillante luz blanca me envuelve, y los millones de diminutos puntitos de luz de todos los colores, parecen juguetear y reírse de mi asombro. A pesar de todo yo, no siento ningún temor, es como si la brillante y blanquísima luz de la supuesta figura me estuviera dando ánimo. De pronto noto que la luz me envuelve, y siento como una sensación que me convierte a mí también en luz. Un suave tirón me desliza por mi ventana, y me expando envuelto en la blanquísima luz brillante hacia el infinito. De pronto mi cabeza comienza a girar vertiginosamente, y siento como todo mi ser, se desvanece en la nada. Mi cuerpo se comprime, y se expande al mismo tiempo. Es como si todo, desapareciera de mi vista, como si solo fuera pensamiento sin materia. Creo que pasa una eternidad, y al mismo tiempo, como si hubiera pasado un segundo. No sé el tiempo que ha podido transcurrir desde que me vi envuelto por la luz, y salí por mi ventana. Aún así, he tenido la sensación de haber contemplado las maravillas del espacio infinito y sideral. Poco a poco, el brillante halo de luz que me envuelve comienza de nuevo a girar con vertiginosa velocidad. De pronto se desacelera, y se para suavemente, y la luz comienza a desvanecerse en la nada, quizá una suave niebla que desaparece poco a poco. Solo entonces voy tomando conciencia de mí mismo. Cuando desaparece todo rastro de la luz envolvente, ante mis ojos aparece un lugar muy extraño donde no he estado nunca. Mi asombro es tal que no doy crédito a lo que estoy viendo, pues traspasa toda barrera de la imaginación. Es tan difícil describirlo que huelgan las palabras. El lugar donde me hallo, o debería decir donde he aterrizado no lo sea ciencia cierta. El caso es que me encuentro en un cerro alto desde el cual se divisa en extenso y hermoso valle cuajado de olivos, higueras, viñedos y palmeras. Frente a mí, al otro extremo donde termina el valle, otro enorme cerro semejante al cual me encuentro yo. Son dos cerros enormes que limitan al precioso valle como si estuvieran velando por su bienestar, y le diera el agua de sus arroyos que besan sus tierras, fertilizándolas y preñándolas de multiformes frutos. Igualmente, desde donde estoy, se divisan pueblos, aldeas y ciudades desparramadas por todo el verde valle. Lo más cercano a mí, es un pueblecito de casas encaladas y blanquísimas como palomas. Más allá, en el centro del valle, ciudades más amplias en extensión, y levantadas a lo largo de la ribera de un inmenso lago azul. Un precioso río atraviesa ciudades, pueblos y aldeas. Y también se pueden ver caminos y calzadas que atraviesan el fértil valle que mis ojos divisan desde lo alto del cerro. Naturalmente no sé dónde me encuentro. Lo único que sé es que esta no es mi tierra, por lo que deduzco que debo estar muy lejos de mi casa. Un sentimiento me invade el alma. No sé, si llorar, o reír. Pues no puedo dar crédito a lo que me está ocurriendo. Todo es muy extraño, quizá esté soñando. Pero es todo tan real, que borro de mi mente este pensamiento. Mis manos palpan mi cuerpo, me pellizco por ver, si despierto de esta alucinación. Pero la realidad me hace ver que no se trata de ningún sueño, sino que todo es real, aunque a mí, no me guste aceptar tal situación. En ese instante, me doy cuenta que no visto mis ropas, mi corazón se acelera tanto que temo llegar al infarto. Llevo unas ropas muy extrañas. Una túnica de lino blanco, un manto color parduzco, en la cabeza un pañuelo verduzco y atado alrededor de la frente con una cinta trenzada. En mis pies sandalias de cuero, y en mi cintura una bolsita de piel colgando. La curiosidad me obliga a hurgar dentro de la bolsita de cuero por ver lo que contiene. Mi sorpresa no tiene límites. Unas extrañas monedas de cobre y de plata es todo su contenido. Aunque las examino con gran atención, no logro saber qué clase de monedas son estas. Lo único que sé es que deben de ser muy viejas. Aún así, las monedas parece ser del año en curso por lo nuevas que aparentan ser cuando logró despejarme un poco la cabeza, pienso que alguien me está gastando una pesada broma de mal gusto. ¿Pero quién? No, no es posible que alguien pueda gastarme una broma tan real. A no ser que yo mismo no sea real. Una imperante necesidad se apodrá de todo mi ser, obligándome a doblar las rodillas para orar a Dios. Y con el rostro en tierra, clamo a todos los seres celestiales, para que me saquen de mi extraña situación. No sé, si es por miedo, o por la angustia que siento, pero clamo al cielo, para que todo lo que me está pasando solo sea producto de mi mente o de un sueño del cual despertaré en mi cama, junto a mi mujer. El tiempo transcurre y nada nuevo sucede, y yo no sé qué determinación tomar. Por un lado deseo quedarme donde estoy, por ver, si sucede que así como vine, vuelva a suceder mi marcha atrás pero nada de esto me acontece. El sol está ya muy alto, por lo que me doy cuenta que debe ser alrededor del mediodía. Poco a poco, mi cerebro va asumiendo mi nueva situación, llegando a la conclusión que no existe tal sueño, sino que todo lo que me está sucediendo es a lo que me tengo que enfrentar. Y aun cuando mi cerebro, trata de razonar lo sucedido, no encuentra respuesta razonable y lógica a esta locura. De pronto, un ruido me saca de mis pensamientos. Algo se mueve entre la maleza, todo mi cuerpo se pone a la ofensiva. Pues creo que se trata de algún animal salvaje, alguna alimaña que ronda por este cerro que viene a devorar mi carne. Tengo tanto miedo que mis piernas no obedecen a mi cerebro. Pero mi temor es tan grande que por fin salgo de mi parálisis y logro esconderme detrás de un peñasco, conteniendo la respiración para no ser descubierto. Cuando por fin sale el animal de la maleza, aparece ante mis ojos una inofensiva cabra. Quizá perdida de su rebaño. El pobre animal cuando ve mi rostro crispado por el miedo, se asusta tanto que huye como si hubiese visto al propio diablo. Y se pierde entre la maleza del cerro yo rompo mi silencio en una ruidosa carcajada histérica por el contenido terror una vez repuesto de mi cómico miedo mi cerebro comienza otra vez a pensar en mi extraña situación ya que tengo que tomar una decisión entre quedarme en el alto cerro o bajar al hermoso valle si me quedo en el cerro puede que me muera de hambre antes que suceda lo esperado y si bajo al valle no sé con qué gente me las tengo que ver al fin me decido por bajar del cerro, y enfrentarme con las gentes del valle, pues quedarme en el cerro puede hacerse eterna la espera antes que suceda el milagro de volver a casa, y con ello morirme de hambre, o ser devorado por alguna fiera salvaje. Con este razonamiento, decido bajar al valle, y comprobar quién mora en él. El descenso es lento y fatigoso por lo accidentado del terreno. Cuando por fin, llego a las cercanías del pueblo encalado, que desde arriba del cerro vi que era el más cercano, compruebo que efectivamente es un hermoso pueblo de casitas blanqueadas y apretujadas unas contra otras. En la era del pueblo veo a unos jovencitos que se si hayan entretenidos en sus juegos, tan entretenidos que no se percatan de mi presencia. Por segunda vez les doy el saludo para lograr que se den cuenta de mi presencia. Con sorpresa veo que todos, visten semejante a como yo voy vestido. Un joven de unos 12 años deja de jugar, y corresponde a mi cortesía, enderezándose de su postura para atender mejor mi demanda. Buenos días, señor. ¿Qué desea? El joven corresponde a mi saludo con suma amabilidad, mientras los otros, se me quedan observando con cierta curiosidad. Desearía saber el nombre de este pueblo le digo disimulando mi ansiedad. ¿He una nombre de este pueblo? Sí. Nazaret es su nombre. ¿Es usted extranjero? La pregunta del joven me coge por sorpresa, y no sé qué responder. Ya que ciertamente creo que soy extranjero, al menos eso creo. Ya que ni siquiera sé dónde estoy. Nazaret. Repito con gran asombro, y con la boca seca tanto que apenas puedo pronunciar palabra alguna. Los jóvenes me miran con curiosidad esperando que yo les siga preguntando por algo más importante que saber el nombre de su pueblo. Pero yo no logro salir de mi lógico asombro. Nazaret, vuelvo a repetir mentalmente. ¿Habéis dicho, Nazaret? Replico sin dar crédito a lo que oigo. Sí, Nazaret. Reitera otro de los jóvenes, observando mi extraña forma de comportarme al oír el nombre de su pueblo. ¿Entonces sois judíos? Pregunto instintivamente como para mi pensamiento. Sí, de la tribu de Judá. ¿Por qué? No, por nada, por nada. No puedo creer lo que estoy oyendo. Si son judíos, ¿cómo es que entiendo lo que dicen, y ellos me entienden a mí? y la pregunta se hace inevitable. Si sois judíos, ¿cómo es que habláis español? Los jóvenes no entienden mi pregunta, y mirándose unos a otros extrañados, me preguntan. ¿Y qué es español? ¿Algún dialecto egipcio? No. Españoles. ¿Qué lengua habláis vosotros? Los jóvenes vuelven a mirarse, cruzando una mirada inteligente entre ellos. Entonces caigo en cuenta que me creen loco. Ya que mi pregunta está fuera de sí. Uno de los jóvenes se dirige a mí con cierta ironía. La misma que usted habla, el aramio. No. ¿Cómo dice? Oh. Nada, son cosas mías. Ah. En mi cerebro se forma una idea descabellada. Y pienso. ¿Será posible que he retrocedido en el tiempo? No, no puede ser. Pero, si fuera así. También lo que me ha ocurrido es imposible que pueda ocurrir. Y aún así ha ocurrido. Con este pensamiento, no puedo resistirme a hacer a los jóvenes la pregunta clave para salir de dudas. ¿En qué tiempo estamos? No entiendo su pregunta. Responde el más joven de los muchachos, clavando sus negros ojos en los míos como intentando adivinar el grado de mi locura. Quiero decir, ¿en qué año estamos? Mi pregunta me suena a estupidez. Por supuesto que a los jóvenes mucho más por la cara que ponen, creo que les parece una pregunta de chanza. Después de una larga sonrisita entre ellos, me dicen. Ya entiendo. Eres un rabí que ha venido para comprobar lo que aprendemos en nuestra sinagoga pues según nuestro rabino estamos en el año 4757, naturalmente contando desde el primer hombre Adán. Pero nuestro pueblo cuenta los años desde que Moisés sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, por lo tanto estamos en el año 1920. Respondido bien, rabí. El joven espera con orgullo que apruebe sus conocimientos de historia. Yo por mi parte no sé qué responderle según mis conocimientos de historia, creo que ha respondido bien. Aún así, no le digo nada sobre si soy o no un rabí, y menos mi verdadera identidad, ni por qué estoy entre ellos. Sí, creo que has respondido correctamente. Pero no he venido a comprobar el grado de conocimientos que aprendéis en la sinagoga, sino... Ah, no, entonces ¿quién eres? Soy historiadora Alejandrino, y he venido a conocer vuestra historia y costumbres. Sobre todo, vuestra religión. ¡Ah! exclaman los jóvenes. Creo que he inventado una buena mentira, al menos muy cerca de la verdad. Pues efectivamente deseo conocer las costumbres y la religión de los judíos. Y según por los datos que los jóvenes me han dado del año en el que me encuentro, debo pensar que me halló en el tiempo en que Jesús Comenzó su ministerio en la provincia de Galilea. O oh, quizá me he vuelto loco, no lo sé, porque ya no estoy seguro de nada. Pero la pregunta, se gesta en mi cerebro, e irremediablemente preguntó. ¿Conocéis a un tal Jesús de Nazaret? Cuando es buena mi propia pregunta, el corazón se me acelera esperando emocionado la respuesta de los jóvenes. ¿De qué Jesús nos hablas? Responden los jóvenes, como si hubiese otros en Nazaret que llamaran también Jesús. ¿De Jesús? El carpintero de Nazaret. Ah. Ese. El hijo de José, y de María. Sí, ese. ¿Le conocéis? Los jóvenes sonríen al comprobar mi ansiedad. Al parecer he debido poner cara de idiota e embobado. Es tu amigo. ¿De qué lo conoces? por el tono de voz de los jóvenes, puedo adivinar su desconfianza sobre mi persona. Sé, con toda seguridad, que recelan de mí. Y no sé por qué. En mi mente se forma un lógico interrogante. ¿Será porque Jesús es un celota del partido nacionalista judío? Algunos de mis amigos opinaban que Jesús fue un celote. Pero yo nunca he hecho caso a estas murmuraciones. Ni pensarlo. Jesús no pudo ser un celote. Mi pastor enseña y predica que Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. Y por eso, respondo abiertamente a los jóvenes que esperan mi respuesta. Y pienso. ¿De qué lo conozco? De los evangelios. ¿Es mi amigo? Creo que sí. Sí, es mi amigo. Respondo al fin. Los jóvenes se me quedan mirando como, dudando de mi respuesta. Pero yo sé que he respondido sinceramente. Al menos así lo creo yo. Quizá conozca a Jesús mejor que los jóvenes. Claro que en otro sentido. Lo siento, pero no está en Nazaret, ha salido de viaje. Pero si deseas hablar con su madre, nosotros te acompañamos a su casa. Ella te puede decir a dónde ha ido. Su madre. Está en Nazaret, María. Ya te lo hemos dicho. Oh. «Perdonad». Estaba pensando en voz alta. «Sí, llévatme a su casa, por favor». Los jóvenes sonríen de mi extraño comportamiento, y pensando que estoy un poco ido, me conducen por las calles estrechas de Nazaret. Pues el pueblo que yo creía haber visto desde el cerro, no es un pueblecito, sino una ciudad de Galilea bastante bien cuidada. Algunas casas están construidas de piedra, y de dos pisos de altura con amplios patios delanteros. Otras, están construidas con más humildad. Pero todas encaladas, y blanquísimas. Mientras los jóvenes, me conducen a casa de María. Observo todo lo que sucede en las calles por donde pasamos. Sobre todo a su gente. Algunas mujeres se encuentran realizando sus quehaceres. Barriendo sus portales. Las más jóvenes, transportan en la cabeza cántaros de agua con gran habilidad. Todas visten muy similar. Vestidos largos que apenas se les ven los pies, mantos de vistosos colores, y velos en la cabeza. El color azul, y el blanco, parece ser el favorito entre estas mujeres. Los hombres visten de forma muy parecida a la que he visto yo. Túnicas, mantos de paño pañuelones en la cabeza y sandalias en los pies. A los ancianos, se les ve formando distintos corros o tertulias, donde exponen sus preocupaciones religiosas y políticas sobre la ocupación de sus tierras por los romanos. Hablan sin prestar atención a mi persona, como si yo fuese uno de ellos, lo cual me alegro mucho no llamar la atención. Los niños corretean por las calles a sus anchas, jugando no sé a qué juegos. Al doblar una esquina, veo una plaza donde se encuentra una preciosa sinagoga, de las que claramente hablan los evangelios. Ganas me dan de entrar en ella para poder examinarla. Pero debo tener cuidado, y no demostrar demasiado entusiasmo. No sea que me hagan preguntas comprometidas que no sepa yo responder. Y a continuación de haber atravesado varias callejuelas, por fin los jóvenes se detienen, y me indican lo que parece ser el hogar de Jesús efectivamente es así los jóvenes me indican que ahí vive maría un nudo de emoción irresistible me impide dar las gracias a los muchachos por su amabilidad mi garganta está seca mi corazón parece que me va a estallar en el pecho por fin voy a conocer a la madre de jesús a la bienaventurada maría o solo se trata de un sueño del cual me voy a despertar no lo sé lo importante es que estoy en la puerta del hogar de Jesús, y mientras duré el sueño, es una realidad. Largo rato llevo observando la vivienda donde Jesús pasó su juventud. No me atrevo ni a respirar por la gran emoción que esto me produce. La vivienda es de un solo piso, y no tan humilde como la gente ha creído, ya que otras muchas, son más pobres y humildes, según veo por su aspecto. Después de haber observado con suma atención la morada, golpeo en la puerta, haciéndolo con sumo cuidado por el respeto que me merece la intimidad del hogar de Jesús, pero nadie oye mi llamada. Vuelvo a golpear de nuevo la puerta, pero esta vez con más vigor esperando ser oído. Al poco oigo unas pisadas que se acercan a la puerta, claramente las percibo porque mi oído está presto, tanto que creo que podría oír hasta el más leve sonido. La puerta se abre y aparece ante mí una mujer delgada de unos cuarenta y tantos años. Es una mujer muy hermosa, a pesar de sus años. Su cabello larguísimo aún no ha sido invadido por las canas. Cuando me ve se cubre la cabeza con su fino manto azul celeste. Sus ojos negros y rasgados, parece que me taladra la mente, y yo azorado por la emoción, no logro pronunciar palabra. Es ella la que rompe el silencio, y con delicada amabilidad, me pregunta qué es lo que deseo. ¿Está Jesús en casa? La digo por decir algo, pues yo ya sé por los jóvenes que Jesús no se encuentra en el hogar. Solo pregunto por salir del paso, porque no sé qué decir. ¿Conoces a Jesús? Es amigo tuyo. La pregunta de María es directa y contundente, aunque por su tono de voz. No presiento desconfianza en ella, sino toda dulzura y serenidad. Otra vez la misma pregunta que me hicieron los jóvenes. ¿Conoces a Jesús? ¿Es tu amigo? Mi pensamiento vuela a la vida de Jesús de los Evangelios, los cuales dan testimonio de él. Sobre todo, pienso en las enseñanzas que nuestro pastor nos enseña en nuestra pequeña congregación cristiana. Sí. Creo que conozco a Jesús, y es amigo mío. Puedo responder afirmativamente, y con sinceridad. Sí, señora. Le conozco y soy su amigo. Pero si sí tengo que serle sincero, nunca le he visto personalmente. María me mira con amor maternal, y me invita a pasar a su hogar. Por mi parte, no me hago rogar, pues, es lo que estoy deseando desde el primer momento. Cuando entro en el hogar de Jesús, lo primero que veo es la carpintería, donde José y Jesús, trabajaron la madera con sus propias manos. Y con emoción incontenible, examino las herramientas de carpintero. María me observa mientras yo, examino las rudimentarias herramientas. ¿Eres carpintero? Oh, no señora. Pero me encantan las herramientas de su hijo, de mi marido y de mi hijo. Me corrige ella. Después de dejarme examinar las herramientas de carpintero, me invita a pasar al comedor de la casa, ofreciéndome un cuenco de leche de cabra. yo no me hago rogar, pues estoy desfallecido de hambre, y la agradezco en el alma que me haya servido la fresca leche de cabra. Mientras bebo, María me observa como, viendo algo raro en mí. Eres celote. Su repentina pregunta me atraganta: A punto estoy de escupir la leche de mi boca. «No. No lo soy, señora. Soy un estudiante de las Sagradas Escrituras. Entonces, eres hebreo. En cierto modo lo soy. ¿Qué quieres decir? No lo podría usted entender. ¿De qué conoces a mi hijo? Es muy largo de contar, señora. Pero le diré que, solo conozco a su hijo por lo que se dice de él. ¿Cuánto tiempo hace que le conoces?» A punto estoy de decirla. Casi dos mil años, señora. Pero volviendo en sí, la respondo. Muy poco tiempo, señora. Sabes que desde hace un tiempo, Jesús no es el mismo que era. Me tiene tan preocupada, solo hace hablar a solas con su padre. Y lo que más me preocupa, es que su padre hace tiempo que ya murió. A veces pienso que ha perdido la razón. Le veo tan preocupado, conversa con celotas y con gente muy rara, ha dejado la carpintería, y no sé por dónde anda, pareceme, que más que decirme el raro comportamiento de su hijo, esté clamando llena de pesar sus sentimientos para sí misma. Pero a pesar de su dolor, debo decir que me siento muy gozoso por esas raras manifestaciones de Jesús con su padre, que María me cuenta. Pues creo que Jesús, ha comenzado a discernir su misión para con los hombres. Ganas me dan de aliviar el pesar de María, que cree fuera de sí a su hijo por hablar con el que ella, cree su padre terrenal. Pero con todo, debo ser sensato, y no adelantar acontecimientos a María sobre la obra redentora de su hijo, ni siquiera para tranquilizarla de que Jesús no está loco. Y como por las Escrituras, no se conoce la infancia de Jesús preguntó a su madre. Señora, si no es mucho pedir, me gustaría conocer un poco la vida de su hijo. ¿Cómo fue su infancia y su juventud? La infancia de mi hijo, exclama María con asombro. ¿Y a quién puede interesarle la infancia de Jesús? A mí, señora. Ya que soy también historiador. Ah. Pues la infancia de Jesús es semejante a la de otro cualquier niño de Nazaret. Él recibió enseñanza desde la más tierna edad en el hogar. Yo misma le enseñé a recitar versículos de las Escrituras a los tres años. Bendiciones, proverbios, y todo lo que era necesario saber a su edad. Después a los cinco años, como todos los demás niños, fue a la sinagoga. Yo misma le hacía recitar el libro de Deuteronomio y en la 19 escuela, comenzó las escrituras en Levítico, e Historia de Israel. Mandamientos, observaciones de la ley de Moisés, y oraciones repetidas en voz alta. Algunos jóvenes, a la edad de 16 años, pasan a la academia regentada por los rabinos de Jerusalén, donde se les imparten lecciones de la misna y después del Talmud. Pero Jesús no pudo ir a la academia, porque debía ayudar a su padre en la carpintería. Así que no tuvo más aprendizaje que lo que recibió en la escuela de la sinagoga. Aunque Jesús siguió estudiando por su cuenta en casa, después de ayudar a su padre en la carpintería. Era tan aplicando. Tan bueno y obediente. Luego Jesús conocía las Escrituras. Quizá mejor que los que fueron a la academia. Pues ya te digo que fue muy aplicado, y siempre que su trabajo se lo permitía, se aplicaba en conocer a fondo las Escrituras. Pero dígame, ¿no sabes siquiera por dónde puede andar ahora Jesús? Bueno, algunos me han comunicado que le han visto en la provincia de Judea, otros que en Samaria, no sé por dónde anda con seguridad. No importa, señora. De todas maneras, debo ir a su encuentro, pues tengo muchas cosas que comunicarle. En verdad no eres un celote. Oh, no. Ya le he dicho que solo soy historiador. Eso tranquilizas, ya que veo muy raro a mi hijo, puede estar segura de que no soy ningún celota, señora. Y ahora debo marchar en busca de Jesús. Que el Señor guíe tus pasos. Y después de la larga charla con María, me despido de ella. No, sin antes agradecerle su amabilidad y su hospitalidad. Pues ha sido tan atenta conmigo y saliendo de Nazaret, me dirijo a la provincia de Judea, donde le han dicho que han visto a su hijo Jesús. Aunque yo no sé qué camino debo tomar. La gente a la cual preguntó, me indica el camino hacia Judea. Y cuando ya no sé dónde estoy, vuelvo a preguntar a los caminantes que me encuentro en el camino, y ellos vuelven a indicarme la dirección, siguiendo siempre el curso del río cual creo que es el célebre Jordán del cual habla las escrituras bíblicas. El largo camino y el hambre, me deja exhausto. Solo entonces recuerdo la bolsita de cuero que llevo atada a la cintura. Saco sus monedas y pienso. Me darán algo de comer a cambio de estas monedas das. Cuando veo la siguiente aldea entro en ella, a probar suerte, si con mis monedas puedo comprar alimentos. En sus calles la gente habla de sus cosas. Mientras en alguno de los patios se fabrica cerámica y tintorería. Poco después veo una especie de tienda a la cual entro sin pensármelo dos veces. Un hombre encorvado con gorrete en la cabeza atiende mi demanda, y me va poniendo todo lo que le voy indicando. Pan, cecina, higos secos y queso de cabra. También compro un surrón donde meto todo lo adquirido y sacando las monedas, para que el tendero coja de mi mano las necesarias. El encorvado vendedor coge una sola de mis modas de plata y me devuelve algunas de cobre, sin poner ningún reparo a mi dinero. Solo entonces compruebo que las monedas son de curso legal. Después, con mi valiosa carga de alimentos, salgo de la aldea muy contento. Y no muy lejos de allí. Encuentro un sitio ideal para tomar un bocado fuera de la vista de curiosos. Es un plantío de olivares chaparredes muy ancianos, y escogiendo el más frondoso de ellos, me siento apoyando mi espalda a su recio tronco, dispuesto a devorar los alimentos. Mientras como pienso en los míos, en mi extraña situación en la que me encuentro sometido no sé por qué rara circunstancia, aunque debo decir que me fascina encontrarme en los tiempos de Jesús, y en su propia tierra. Una vez que he recuperado las fuerzas, comido y descasado, prosigo camino hacia Judea. Algunos días después, y siempre siguiendo el curso del río Jordán, y durmiendo en su ribera, llegó a un pueblo que más que pueblo parece una aldea, ya que ni siquiera tiene sinagoga. Cuando entro en el pueblo, dispuesto a comprar de nuevo los alimentos que he consumido. Compruebo que su gente se encuentra alborotada, y gritando. Ha llegado el profeta. El bautizador ha llegado al Jordán. La gente sale de sus casas, y corren en una misma dirección. Yo por mi parte no sé qué hacer, y se me ocurre parar a una mujer para preguntarla qué es lo que tanto les alborota. No te has entrado. Ha llegado el profeta. ¿De cuál profeta me hablas? De Jesús de Nazaret, la digo conteniendo la respiración de emoción. La mujer me mira extrañada y me responde. ¿Quién es ese Jesús de Nazaret? No le conozco. Nosotros seguimos al profeta Juan, el Bautizador. Cuando me dispongo a interrogarla sobre quién es ese profeta, la mujer me deja con la pregunta en la boca para ir al encuentro del Bautizador, juntándose a las demás mujeres que como allá, desean ver al profeta. El deseo con el cual entre al pueblo, se me borra de la mente. Pues trato de recordar quién es el profeta Juan. De pronto me viene el recuerdo del pastor de nuestra congregación, las enseñanzas que nos predicaba sobre un tal Juan el Bautista, último de los profetas del Viejo Testamento. Sí, debe de tratarse de Juan el Bautista. Pienso recordando el texto de la Biblia donde habla de Juan el Bautista. Es él, el que tiene que venir antes que se manifieste Jesús al mundo como el Libertador. Y como uno más de la gente del pueblo, corro al encuentro del Bautista. Y cuando por fin, llegamos a la parte del río donde la gente, supone que se encuentra el profeta, veo gran multitud de personas que acuden de todas partes para ser bautizadas por Juan. Yo busco entre la multitud al bautista. El resuello se me corta, es como si un martillo hubiese golpeado mi cerebro y mi sangre, se hubiera agolpado en mi corazón. Un hombre con extraña vestimenta, se encuentra arengando a la multitud. Y oigo su ardiente palabra diciendo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos, se ha acercado a vosotros. Sus palabras me estremecen. Me hacen sentir una mezcla de gozo y terror. Son como una llamarada de fuego purificador en mi rostro. Como si la palabra recobrara vida en Juan. Es entonces cuando me fijo en su humilde vestimenta, veo que es de una pobreza total. Vestido de pelo de camello, y sujeto sus lomos con cinto de cuero. Su vestido es como un saco transformado en vestimenta rudimentaria. La parte derecha de su torso se encuentra desnudo. Y por ahí se puede ver que no lleva debajo otra ropa más que la que se ve. Los pies los lleva como vendados, con tiras del mismo vestido que cubren sus pantorrillas, y en su mano un tosco báculo. El profeta bautizador, como le llama la gente, es un hombre de unos 30 años, de mediana estatura y de construcción recia y huesuda. Su aspecto desaliñado, pelo largo y barba descuidada se me antoja más la de un vagabundo que la de un profeta. Pero aun con todo, y vistiendo toscamente, en su rostro bronceado, se nota una cierta nobleza llena de bondad que hace que uno confíe en él. Por el entusiasmo que muestra la gente, la aparición del profeta es como la repentina clarinada de una trompeta de guerra que sacude a todos los que la oyen, despertándoles de su monotonía. A su llamada acude gente de todas partes, para oír al elegido de Dios. Todos estamos congregados en la ribera del río Jordán, esperando el mensaje de Juan. Entre la gente, algunos comentan que Juan no es un hombre como los maestros de Jerusalén que repiten ideas tomadas de sus tradiciones, sino que Juan trae la frescura en una mañana de ardiente verano con su predicación del reino de los cielos, con la autoridad que, solo puede ser entregada de arriba. Hablando a la gente de corazón a corazón. Y así lo puedo comprobar por su mensaje que todos oímos junto al río Jordán. Y Juan arde con la palabra. Es como si de su corazón saliese fuego abrasador que quemase nuestra estopa apagada por el materialismo vivido en una vida sin esperanza. Su voz ronca por la emoción del mensaje. Nos hace sentir lo necesario que es un sincero arrepentimiento de nuestra vida vana confesar nuestros pecados, y realizar buenas obras con nuestro prójimo. Finalmente nos habla del juicio del día del Señor, y que, es lo que tenemos que hacer para escapar del juicio, y entrar en el reino de Dios. Yo escucho las palabras de Juan como embelesado, y noto cómo se me acelera el corazón, pues existe cierta dureza en su palabra. Y a veces una gran ternura que temece como a un niño. En sus ojos observo una mirada que parece que traspasa el alma, como si retara a la multitud al arrepentimiento. De tal manera que parece, como si en ello nos fuera la vida. Cuando Juan termina su mensaje, se mete en medio del río del Jordán, dispuesto a recibir a los arrepentidos para bautizarlos. Mucha es la gente que acude al bautismo de Juan, en sus caras veo un sincero arrepentimiento. Y Juan los bautiza en las aguas del Jordán. Y ellos confiesan sus pecados, bautismo que el profeta nos ha predicado, y que ahora se realiza como signo y sello del arrepentimiento de los que son bautizados. Viendo a la gente bautizándose, ganas me dan de acudir yo también al bautismo de Juan, pero de pronto recuerdo que ya fui bautizado en mi congregación, por lo cual, me tengo que retener de tal atracción. Por lo que me mantengo rezagado, y confundido entre la gente. Lo que yo, creo que es una simbología, es algo precioso. Veo a la gente, a la que el bautista sumerge por completo en el agua. Por un instante, desaparecen en el agua, como siendo sepultados, para luego aparecer, chorreando las aguas del Jordán. Es como si Juan estuviese, intentando dejar en las aguas al hombre pecador, para hacerle renacer en una vida nueva. Un extraño sentimiento invade mi alma. Pues, el supuesto simbolismo del bautismo, recobra vida en los bautizados. Pues entraron en las aguas apáticos, tristes, y sin esperanza. Y de las aguas, les veo salir gozosos, alegres y llenos de vitalidad. Es como si en verdad fuesen otras personas. Y no tengo más remedio que reconocer que ni idea, tenía del bautismo de Juan. Viéndolo, creo que ahora lo puedo entender es un sincero arrepentimiento que finaliza en el más puro simbolismo de la vida después de la vida, de un ser nuevo recuperado para Dios. Mientras Juan aún recibe a los arrepentidos para bautizarlos, aparece un hombre que viene al río Jordán. Viene solo, sin compañía. Algo me hace volver la cabeza para mirar en la dirección opuesta a la que está el bautizador. Cuando me fijo en él, mi corazón golpea con fuerza en mi pecho, y no logro saber el porqué de mi nerviosismo. Desde ese instante toda mi atención, se centra en el recién llegado. El hombre avanza hacia el profeta Juan con paso seguro del que sabe lo que desea. Mis ojos siguen al hombre, sin poder evitarlo, pues parece como si ejerciera una poderosa atracción sobre mí. Su aspecto no difiere de los demás, no existe en él nada de extraordinario me parece sencillo y normal. Quizá un poco más alto que los demás. Su atuendo es semejante al que visten los hombres, que hasta ahora he podido ver. Viste túnica ancha de lino blanco que le llegan hasta los pies, con mangas muy amplias, y parece ser que está confeccionada de una sola pieza. En la cabeza un ancho pañolón, parecido al que llevan los árabes, pero blanco. Es como una toca blanca sobre la cabeza, que le cubre casi la totalidad de la cabeza, y enrollada sobre el cuello en forma de bufanda con las puntas hacia la espalda. Como todos, calza sandalias de cuero muy despejadas. Juan el bautizador, como por instinto, se da cuenta de su presencia. Y dejando de bautizar, se incorpora alzando la cabeza poco a poco sin apartar la mirada del recién llegado. Algo parecido de lo que me ocurre a mí, parece que le ocurre a Juan. No puede apartar de él, su embelesada mirada. Cuando el hombre llega frente a Juan, se detiene sin mediar palabra. El instante se me antoja un siglo. Poco después veo que Juan mueve los labios. Sé que le dice algo al recién llegado, pero ningún sonido llega a mis oídos. Solo puedo ver el movimiento de su boca pero no oigo sus palabras. El hombre recién llegado al río del Jordán, mueve también sus labios, y el fenómeno es el mismo. No logro oír ningún sonido de su boca, y sin embargo sé que mantienen un diálogo. Juan mueve la cabeza con gesto negativo, como negándose a la propuesta que le hace el hombre que habla con él. La supuesta conversación entre los dos interlocutores, se me hace espesa, eterna y arrobado por ese instante, veo que el recién llegado se agacha, inclinando la cabeza en una postura de humildad mientras Juan lo bautiza. Sé que algo extraordinario ha ocurrido, algo que no sé explicar, porque no se trata de carne ni sangre, sino de puro sentimiento del corazón, indecible e inexplicable para el lenguaje humano. Es como si al ser bautizado el recién llegado hombre, la suave brisa que sopla en el río del Jordán, hubiese cesado de pronto. Como si el tiempo se hubiese parado para inmortalizar ese momento. Como si estuviera viendo un precioso paisaje pintado al óleo en el cual yo solo fuera un mero espectador, mientras que el resto de los personajes fueran los protagonistas del eterno momento. Algo indecible y extraño. Cuando Juan termina de bautizar al recién llegado, este sale del agua, y vuelve a desandar el camino bajo la atenta mirada del bautizador. Y pasando entre la gente, que ni siquiera le mira, se dirige hacia el lugar de donde le vi aparecer. Mientras se acerca, observo sus rasgos por ver si en realidad tiene algo de especial. Si por los rasgos se definen las razas, no tengo la más mínima duda, que reconocer que este hombre es un auténtico hijo de Israel. En él no existe ninguna diferencia entre los hombres de esta tierra de Palestina, en la cual, por extrañas circunstancias, me ha tocado llegar. Cuando pasa por mi lado, observo con más detalle su personalidad. Y me doy cuenta que su pelo y su barba, son de color oscuro, y no demasiado largo. Cuando me fijo en sus ojos, o oh, sus ojos, quizás sea lo único de extraordinario en él, su mirada es dulce y penetrante, tanto que creo que es imposible que sus ojos te miren, y quedes indiferente a su mirada. Mirando sus ojos, todo mi afán es saber de qué color son, pero el sol que se refleja en ellos, impiden ver de qué color son. Pues igual los veo de color negro, que marrones, o de tono azulados. Sin embargo, a pesar del sol, creo que sus ojos son de color de miel. Cuando está cerca de donde yo me encuentro, se detiene un instante, y me observa fijamente. Me ha parecido ver en su boca una suave sonrisa, que aunque instantánea, no ha pasado desapercibida en mi atención por él. Sus ojos se clavan en los míos. En su mirada, y en su fugaz sonrisa, me ha parecido notar cierta complicidad acerca de mi extraña situación como si él fuese el causante de todo lo que me está ocurriendo en esta tierra. O al menos, como si él supiera lo que me está pasando. Naturalmente, mi lógica deshecha esta disparatada idea, razonando. Como, aparte de mí, alguien puede saber lo que me está ocurriendo. Y menos un hombre tan normal como él. ¿Y si este fuera el Mesías? ¿Pero qué es un Mesías? Nunca he podido entender lo que es un Mesías. Pues existen tantos que se creen Mesías. Aún así no puedo evitar la atracción que este hombre ejerce sobre mí, mi corazón se siente atraído por él. Es como si su profunda mirada me estuviese escudriñando mi corazón y mi mente, como si me taladrara todo mi ser corazón, alma y mente, como si me estuviese contando hasta la última de mis cédulas. Mirándole a los ojos, siento una extraña sensación, como si me encontrase, desnudo frente a sus ojos tal y como en realidad soy. Y aún así, no siento ninguna clase de pudor. Es como si en su examen hubiese apartado todo lo superfluo de mi personalidad, sacándome a flote lo único positivo que ve en mí, como si quisiera que yo lo viera para darme ánimos. Entonces me vuelve a sonreír y emprende su marcha. Yo le miro como embelesado y veo que, se dirige hacia unas peladas montañas desérticas que se encuentran frente a donde mira el bautizador profeta. Ganas me dan de seguirle, pero una fuerza extraña me lo impide, por lo que decido quedarme en el río del Jordán con Juan. Mientras Juan sigue bautizando en el río, gente de extraña vestimenta se acerca al Jordán. Visten con túnicas blancas inmaculadas, cubriéndose con mantos negros muy finos. En la cabeza llevan tocas. Un bañuelo blanco cubierto de otro más largo de color negro. De sus vestiduras cuelgan flecos y tiras de pergamino con inscripciones escritos de versículos de la ley. Por lo que observo en la gente, debe tratarse de personalidades muy importantes, ya que la gente se aparta para dejarles pasar, haciéndoles reverencias a su paso. Reverencias que ellos ni siquiera corresponden con una mirada de agradecimiento. Creo, o me parece ver, cierta altivez en sus cabezas erguidas, y ufanas, que desprecia a personas, creyéndolas inferiores a ellos. Aun con todo, la gente les mira con gran respeto sacro. Respeto que no logró saber, si es por temor, o por el puesto que ocupa estas personas en la administración de Israel. Cuando Juan se da cuenta de su presencia, les mira a los ojos con mirada retadora, y les dice, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? De Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Pero ellos no vienen al bautismo de Juan, sino a pleitear con él. De pronto veo que irrumpe gente a caballo, y la gente que ha sido bautizada, y la que esperaba para ser bautizada por Juan se dispersa en desbandada. Unos pocos corren para avisar al profeta, para que éste se ponga a salvo. Juan no se mueve de donde está, y oigo que dice unas palabras que me parecen muy extrañas. Es como una exclamación al cielo. Mi misión ha terminado, el mundo va a ver tu luz. Y los hombres de a caballo, detienen a Juan sin que éste haga nada por evitarlo, pues se deja encadenar sin pronunciar una sola queja. Y yo, como todos los demás, huyo cobardemente. Y después de mi frenética huida, me detengo para recuperar el aliento. Pues creo que me encuentro fuera de peligro, aunque no logro saber de qué peligro huyo. Una vez lejos del peligro, me siento a reflexionar mi nueva situación en estas tierras. Y saco la conclusión que no tengo a dónde ir, ya que soy un auténtico extranjero en estos dominios, y entre su gente. Ni siquiera sé lo que me tiene preparado el futuro. Si es que al pasado, se le puede llamar futuro. Pues no entiendo nada de lo que me ocurre. Pienso que lo que debo hacer es volver a Nazareth, subir al cerro donde aterricé, y ver si sucede el extraño acontecimiento que me hizo venir a estas tierras. Volver con los míos es ahora lo que más deseo. Y con esta preocupación, decido volver a Nazareth.